En los montes de un país que nombra el juego se cazan cientos de cabras montesas que son decapitadas para venderse como trofeos. Porque deja mucho dinero, pero abandona los cadáveres sin cabeza de los animales y los dejan en el monte. De eso trata el juego. Nosotros somos uno de esos cazadores. Por lo tanto, ahora en Ya no juego más, analizamos para ti Cabra Montesa. La historia del juego es terrible, pero atrae. Sin embargo, eso de matar animales solo para vender una parte como trofeo... ...se merece un punto en contra, pero no por el juego, sino ah. para ese tipo de caza. Bueno, ya que existe el juego, vamos a jugarlo. Nosotros somos el cazador. Y llevamos nuestra escopeta para cazar a las cabras montesas. Para ello... Debemos introducirnos en el bosque e ir caminando o corriendo hacia donde se oyen los balidos de las cabras. Pero en ocasiones se oyen muy lejanos y en otras más cercanos. Así que toca recorrer el bosque, supuestamente también buscando las huellas que dejan. Yo no las he encontrado. Conforme avanzamos, valoramos lo que vemos. Los gráficos son simplones, demasiado. Por ejemplo, los materrales son imágenes que intentan dar volumen cruzando varias de esas imágenes. Por ejemplo, las piedras son como de los juegos de los 90. Es como demasiado antiguo. Punto en contra número uno. Sin embargo, las colinas cumplen bien. Se pueden subir y bajar. Más o menos respeta un poco la gravedad, pero tampoco del todo. Pero bueno. Punto a favor número uno. Por otro lado, el ambiente está muy bien conseguido. Da la sensación de que estás en un lugar solitario y con cabras alrededor. Pero no se las ve. Punto a favor número dos. En el juego te indica que has de seguir las huellas. Y repito, yo no he visto ninguna. Qué raro. Es que tengo casualidades muy raras. Eso no se puede valorar, ya que he finalizado el juego sin ver las huellas. Punto en contra número 2. Bueno, que me lío, vamos al juego. No he visto ni una cabra. Estoy dando vueltas, pero no veo nada, solo árboles. Pero las oigo. Sospechoso. Después de dar mil vueltas, de pronto veo como una piedra muy grande. Qué raro, si todo eran colinas redondeadas y algunas piedras sueltas. Y me llama la atención. Por curiosidad, voy a ver qué hay por ahí. Es como la entrada a una cueva o algo así. A ver qué pasa. ¡Qué raro! ¡Hay velas! Me acabo de acordar de la familia del programador y de sus generaciones anteriores. ¡Joder, qué susto! ¿Será cabrito él y no las cabras? Nada más que el susto vale dos puntos más a favor. Y lo valoro el juego en total, con victoria por 4 a 2. Al principio y durante el juego parece que aburre, pero ahora ya sé por qué. Es por el final. Es estupendo, qué delicias de juegos así gratis. El final, de verdad que no me lo esperaba, las velas encendidas y una cabra de pie. ¿Qué pensáis que ha pasado? Decidlo en comentarios, porque yo tengo mi opinión, pero no me cuadra. A ver si me ayudáis y conseguimos descifrarlo. Pero sin embargo, yo ya no juego más, porque no se puede disparar ni ver cabras montesas. Y no se olviden darle like y suscribirse al canal si le ha gustado y si no miren lo que me puede pasar. A lo de no le voy a dar si no te suscribes al canal o le das un like. Chao y hasta la próxima.